Hola, yo soy Sara y Noemí, tengo 21 años, soy actriz y modelo, eh, raíces caleñas, barranquilleras, nací aquí en Barranquilla, vivo aquí en Barranquilla, me dedico a expresar, a sentir y a vivir.